Pero quería aprovechar el comentario que tampoco me quiero ir mucho pero el comentario que has hecho y es porque porque hemos normalizado porque hemos normalizado esto que no hay un criterio ¿Por qué? o sea porque ya es tomado por normal que depende del juez eh, y, ya, y ya pasan a mater también yo creo que si lo analizamos es una situación bastante grave sí. a la que ya nos hemos acostumbrado todos y, y esto esto es inédito ¿eh? O sea, esto, esto, si lo pensáis, es bastante ridículo. Entonces, eh, ¿cómo tienes que salir a un campeonato? O, o al final, ¿vamos a caer en eso de hacer eh, eh, carteles de los jueces en un campeonato? En vez de los competidores. No, no. no es ya. Eso, eso ya se hace. Muchos competidores profesionales van a según qué campeonato, según los jueces que van. O sea, eso, eso, eso es una realidad, Robert. Bueno, a mí me pasaba. A mí, Tim Garden y Steve, obviamente. Estaba yo en el, en el top 5 fijo, porque eran las líneas que yo le gustaba o no sé por qué, pero yo, obviamente, pues eh, igual que la mayoría de pros, pues iba, iba buscando ese, ese ese punto extra. Yo creo que normalizamos algo que no debería pasar en ningún momento. Claro, el problema es lo que dice Sergio, que eh, es que mientras siga habiendo un juez central, eh, porque todos, cuando, o sea, cuando preguntamos a los jueces, en realidad todos te dicen los mismos criterios. O sea, ellos saben qué criterios son, lo único que los ven de forma subjetiva, porque en realidad no tiene nada que ver luego al aplicarlo. Fin de semana, es que este, este, Bueno, este fin de semana no, hace dos fines de semana, en el Arnold Classic, bueno, en el chamizo classic que se hizo en España, en el Chabola Classic, eh, parece que Pavel Filebol de repente es un espectador. Y en un, ni pinza ni corta y se zurraron a Enrique Gutiérrez el 11 con dos pelotas o sea, porque al juez encuentra que este tipo de físico no le gusta, un tío que viene de ganar mundiales, de hacer tops y ahora me, me lo este el 11 pues ¿por qué? porque al señor este se le ponen las pelotas yo creo que se normalizan cosas que yo creo que al competidor hemos normalizado unas cosas que no deberíamos de normalizar en ningún momento, yo creo que somos más gilipollas que nunca Sí. De todas yo, formas, yo creo que, a ver, esto, esto viene pasando de siempre, toda la vida ha habido tal, pero sí que es verdad más que... Adelante, Paco. Sí, bueno, sí, sí, sí, no, si tienes, si tienes toda la razón, Sergio, si estoy contigo completamente, ¿vale? Y yo creo que nos, para, para el colectivo general nos quita mucha credibilidad, ¿no? De decir, hostia, ¿qué estamos juzgando? ¿No? Y, y, y unificar criterios y, y vale que... Esto es un deporte muy subjetivo, ¿vale? Cada cual tiene su percepción o sus gustos, pero habría que crear una, una línea base y que no haya tanta disparidad, ¿no? de opiniones. Eh, y, y, y Robert, yo creo que ahí ha dado en el punto, un, un juez central. No, no, escúchame, todos los jueces valen por igual y cada uno tiene que dar su, su, su, su, su clasificación y luego de ahí, pues… El, el procedimiento, quitar la máxima, la mínima y hacer un poco ahí. Pero mmm, siempre que haya un juez que sea el que dictamine eh, un poco los criterios o las puntuaciones, yo creo que ahí ya la hemos cagado, la hemos cagado totalmente. De, to de todas sí. maneras, todos estamos de acuerdo que eso, que eso ha pasado, ¿no? Pero hay campeonatos que falta profesionalidad. Es decir, en este caso, una categoría clásica, un competidor que tiene una dilatación notable, no solo en las transiciones, sino que, que es notable, que, que le ha ido mal cualquier cosa, está totalmente eh, descartado. Eh, un, un, bueno, mira, un, una anécdota de... Jorge me mandó me mandó una foto de un chico y yo me despisté un poco y dije, ¿este, este, este, este quién es, este chico? Yo le pregunté, digo, ¿quién es? ¿No? Y yo me no he recordado que había estado hablando antes con él, y dice, ese es el cuarto puesto. le digo, ¿cómo? no me lo voy a creer, o sea, cre creía que era eh, un junior de un regional, oye, digo, mira, puede ser, puedes tener poco tamaño, pero puedes tener separación, puedes tener calidad, la piel fina, una definición increíble, algo, ¿no?, pero prácticamente es que no pintaba nada, no, no, no, no está ni, está para estar en el tercer calor, ¿no?, y así eh, uno, otro, otro y otro, no todos, ¿eh?, no todos, ¿eh? pero eh, hay falta profesio profesionalidad por parte del, del web, que siempre haya, oye... Mira, por aquí no, pero por aquí, por esto, por lo otro, porque simplemente no te has, subido, no te has sabido mover como un clase encima. O sea, todo eso lo puede aceptar, pero a veces hace falta criterio, pero criterio. ¿eh? Mira, os voy, a, os voy a contar una historia que seguro que a todos os suena y que no debería de ser así porque estamos hablando de una competición. Yo creo que muchos, cuando hemos acabado los campeonatos, te has acercado a un juez y le has dicho oye, dime los fallos, dime por qué este ha quedado por delante mía, dime por qué tal, que en teoría te animan a que hagas eso para seguir progresando y tal. Bueno, yo una vez esto lo hice, hace, hace tiempo, cuando no había separaciones ni nada, yo esto lo hice eh, y lo que pregunté fue, bueno, ¿por qué yo no y tal persona y tal? Sí, la respuesta fue, dice, no, yo de otros deportistas no te puedo hablar, te puedo hablar de ti y te puedo decir tus fallos le digo, no, no, mis fallos ya me los digo yo si quieres. Y también te digo los fallos del segundo y del tercero y del cuarto. Pero esto es una competición y me estás comparando con el de al lado. Y quiero que me digas por qué. En esa comparativa yo he salido perdiendo. ¿Cómo que no me vas a hablar del de al lado si esto es una competición? A mí no me hables de mí solo. No me digas tienes que mejorar el cuadro. Y nos ha jodido y el de al lado la espalda y el pecho y el no sé qué. Digo, pero ¿no te atreves a decirme por qué yo no y él sí? Entonces, cuando un juez por el motivo que sea, que no sé cuál es, ni siquiera se planta y dice, pues mira, le he puesto a él primero por esto, porque tiene mejor el pecho, mejor la espalda y mejor el no sé qué. Estamos vendidos, porque en realidad es que nunca vamos a saber qué tenemos que hacer. Claro. Y eso muchas veces te lleva incluso a pensar, a decir, a lo mejor es que tampoco quieren que sea claro el criterio de puntuación, que sea aleatorio y, y a lo mejor hay... <risa> ahí, ahí has dado esclavo, clavo, Robert. Yo creo, yo creo que, que se podrían tomar muchas medidas... ...para hacer que las clasificaciones... ...por lo menos sean más limpias y más claras... ...¿vale? ¿Por qué no que los jueces... dieran en público la, la, la, la... puntuación de cada atleta... ...y que se supiera públicamente... ...¿vale? Lo que ha votado cada juez... ...¿vale? Y que luego saca la estadística... ...se cuente y tal... ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No lo hacen en gimnasia deportiva? ¿No lo hacen en otros deportes y tal? Oye, si tú estás convencido... ...eres juez, eres un profesional... ...y tienes tu opinión... Y, y tu forma de ver. Si yo veo que fulano es primero, a mí, qué, ¿qué me tienes que decir? ¿Con quién me tengo que excusar? Pues fulano es primero por esto, por esto y por esto. Y punto, pelota. Y las cosas claras. A ver, una cosa, a ver. Eh, la propia NPC o Proliga eh, invita a, a los atletas a pedir el feedback después de, de competir, ¿no? La FBB, pero vamos a ver. Vale. Y yo cuando era juez de perro, y, y, vale, o sea, y es lo que se te ponga, o sea, te van a decir, escúchame, a mí este año me han dicho que me he la espalda. Es lo único que tengo Sí, regular. sí Sergio, Sergio, que, que, que, que voy a eso. Que voy a eso, precisamente. Entonces, ¿qué ocurre con los feedback? Pues yo creo que a todos nos ha pasado. Yo siempre me encuentro la misma respuesta. Que te hace falta un puntito más. Te hace falta un puntito más. Porque entiendo que hay un juez que está sentado ahí un día entero hasta los mismísimos cojones. Y no, te va, no se va a parar contigo a detallarte realmente lo que ha visto. En el bueno, caso, fíjate, mira, fíjate que Jorge tuvo suerte, no con el, con el juez principal, sino con una con una jueza, que creo que él lo subió en, su, en un vídeo en YouTube, en el que detalladamente, detalladamente, yo creo que es un ejemplo de lo que el, todos los jueces profesionales tienen que hacer, es, se tomó unos minutos para explicarle todo, todo, todo, incluso le dice que ella se lo dijo al web al principal, ¿no? Que estaba mejor o necesitaba mejor mejor puesto, ¿no? Pero, claro, eh, ese es el problema, que un juez eh, tenga ganas de hacerlo. A ver, yo es que en IFBB, mmm, sinceramente, eh, Sergio dice que sí, pero bueno, yo nunca me he leído reglamentos, yo en IFBB nunca me he pedido nunca me he parado a pedirle el feedback a un web porque, no sé, me daba, miedo, me daba miedo acercarme, ¿no? Son como los, los intocables en profesionales sí, he pedido feedback y hay veces que me lo han dado muy, muy, muy bien, se han parado unos minutos y otras veces pues me han dicho, no, es que hace falta un puntito, es que hace falta esto, ¿vale? O sea, que, que hay, ver, hay de todo. Y aquí tengo que decir, yo conozco jueces de la NPC, de deportistas que le han escrito luego un correo y le han dicho, soy tal persona de tal campeonato que den tal puesto… Si me puedes decir los errores y tal, y sí que conozco jueces que han respondido diciendo tus errores fueron estos, estos, estos. O sea, los hay que, que sí, evidentemente. No, no, yo. Exacto. En yo NPC no, digo, una cuestión de siglas. no, no, por no, eso, no. por eso digo. Digo que en NPC yo de eso ganas. lo conozco. En IFBB yo eso no lo conozco, pero quizás exista, no lo sé. Pero en NPC sí sé qué ha pasado. Eh, pero también, también conozco algún caso de algún juez que le han escrito y ni ha respondido. vale O sea, a ver, es, es un poco como todo. No, yo, yo, por ejemplo. Con los jueces de NPC tengo bastante buen feeling, desde la distancia, pues me gusta ser mantener la distancia. Y con jueces de IFDB he tenido también buen feeling. Yo creo que es una cuestión de ganas. Y lo que te digo, sobre todo, es normalizar cosas que ya se han vuelto casi cotidianas en nuestro idioma. Es decir, no, bueno, cuando puntúa Fulanito, pues, bójese Al final, os dais cuenta que esto es como, eso es fea la comparación, como cuando sale la mujer y dice, no, me pega porque me quiere. Hostia, tío, es que normalizamos cosas que yo no sé hasta qué punto. Eh... Hombre, a ver, hay que, decir, hay que decir, porque estoy viendo que el público pone aquí es que es muy subjetivo, tal. Yo en la gran mayoría de campeonatos que he ido últimamente de la NPC, como el de Joan Pradel cuando ganó él y demás, sí que tengo que decir que yo me he como espectador, lo he visto y casi siempre ha ganado el que yo pensaba que iba a ganar. Es decir, que en general son justas las clasificaciones, ¿vale? O sea, en general... Son justas los primeros puestos. Sí que es verdad que los puestos últimos, medianos, a veces son muy injustos porque ya eh, eh, pues están un poco igual. ¿Qué más va a da quedar séptimo que décimo? No se van a parar tampoco a comparar ahí. Pero yo en los últimos campeonatos de NPC que he visto, en general, son justos. Joder, yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando Joan Pradel ganó mucha gente decía es que eso lo iban a dar, estaba cantado. No, coño, estaba cantado, pero nada más verle salir. O sea, es que, es que no hay nada que recriminar, es que ahí estaba cantado. Entonces, Entonces, yo, ver, yo quiero que... pensar que no es una cuestión de justo o injusto, porque es, pensar que es injusto ya es como pensar que hay algo detrás, sino que hay veces que simplemente hay gente que dices, ¿qué cojones está mirando? Sí. O por lo menos, si yo no percibo lo que está mirando, que me lo explique y me lo haga ver, como tú dices, para yo intentar poner remedio como competidor o como que preparador, que a veces pregunta por tus alumnos. Yo lo de injusto, injusto, me parece una palabra que al final es un poco que atiende un poco a berrinche. ¿No? Y, y sí que, a ver, yo la palabra injusta, sí, pero sí que hay cierto, sí que hay veces que veo campeonatos que digo, la madre que me parió. Yo a la de injusticia eso solo lo he visto en pro, es de decir, la que han preparado. Esto te iba a decir, Sergio, en, en la Liga Pro, ¿vale? O como yo he vivido no la, la, la experiencia de amateur, amateur y luego la Liga Pro. Yo creo que la Liga Pro es una liga aparte y es más... El circo, ¿no? Vamos a llamarlo. Ahí sí que hay más, eh, pues eso, un juez principal que es el que dictamina y eh, depende de los gustos o depende de tal, te dice directamente a la clasificación y el resto de jueces, como opinas diferente y tal, te acaban apartando, ¿sabes? Entonces, ahí está. Y, y el tema de injusticias, ¿vale? Os voy a contar yo lo que creo que es una gran injusticia. En Tampa 2010. ¿Se está quedando que pillado, se, Paco, o es que yo no lo escucho bien? ¿Se me, ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se te escucha de puta madre. Lo que pasa es que Dufo vale. se gasta los billetes en vez de saber qué mierda y no no, <risa> no compra <risa> un billete. Pues Pero es que voy Tampa, a quitarme el wifi. Voy a quitarme el wifi. Ahora vuelvo a conectarme. Vale. Vale, vale. Pues en el Tampa, eh, bueno, salimos a competir. Eh, giretada salió a competir, salió con una lesión en la pierna, la pierna muy hinchada, salió cojeando. Hizo la precompetición y, y no acabó las finales. No salió luego en las finales, no hubo comparaciones finales y en la clasificación general, luego cuando publicaron, eh, estaban puestos por delante mío. <risa> ¿Eso es justo o es injusto? Me lo cuenta, sabes qué tal, porque, porque es lo que decimos, ¿no? Entonces, si pasa esto ya en un campeonato profesional, es cuando dices, no, no, realmente esto es un puto circo. Es un circo, ¿sabes? Entonces, ahí sí que dices. ¿Me están tomando el pelo? ¿Me tomas por idiota o no me...? O ¿Qué pasa? Entonces, creo que realmente estas cosas son las que eh, nos hacen que, que, que, que bueno, pues que veamos las cosas de, de forma diferente, ¿no? De que nos pierda un poco el tema de, de esa injusticia de esto que es, ¿vale? Votas a ti a quien te da la gana con el criterio que a ti te da la gana, eh, entonces sí que creo que es realmente injusto. Injusto muchas, para todos los competidores, ya, ¿eh? muchas veces fíjate qué tontería. Y yo lo podía observar, y todos las prisas campeonatos muy, muy poblados de competidores, categorías de 15, 20 y 30 personas. Los jueces ner nerviosos, o sea, la gente, los competidores acumulados y tienen una, unas horas para acabar la, la semifinal. Yo, cada vez que veo un, un campeonato con categorías pobladas con más de 20 competidores, me he hecho a temblar, porque todo es muy rápido y lo quieren hacer todo muy rápido. Y ojo, y nosotros sí. que llevamos toda la vida en esto hay que reconocer que yo me siento a ver un campeonato salen 20 y como los 20 tengan un nivel medio bueno, es que es una lotería quien pones primero, segundo y tercero, porque cuesta mucho. Cuesta mucho verlo y no puedes comparar uno por uno al lado del otro. Eh, a ver, que ser juez tampoco... Jue ser juez tampoco Aparte, o sea, tú, tú... Que cuando tú estás en el como público, tú miras al que te mola. Claro. Pero cuando tú, yo lo sé, por cuando yo he puntuado sobre todo el tema de perros y tal, a ver, eh, tú tienes que mirar el mismo tiempo a todos. Y es muy complicado. Sí. Eso. Entonces, tú gusta a ti te mola, tú estás en Olimpia, a ti te mola Branch Warren y te tiras 20 minutos mirando Branch Warren. Pero un juez no, un juez tiene que mirar 5 minutos a Branch Warren, 5 minutos a Cento Pani, 5 minutos al otro, a otro. Claro, no es lo mismo, entonces tienen que ir un poco más a, a tiro hecho. Por eso yo creo que debería haber una profesionalización eh, del criterio, para no dejar tanta, tanta cobertura a veces como se ve y que, y que claro. no tenga estar diciendo, bueno, es que cuando punto a fulanito busca eso. Porque al final es un disparate. Mira, el otro día pasó algo, creo que lo hablamos en la cena. Eh, eh, no sé qué campeonato Pro hubo la semana pasada, que había Classic. Eh, y todos los que han sido campeones absolutos de culturismo en los Pro Qualifier, están compitiendo en Classic, no están compitiendo en, en, en culturismo Open, ni en el 112. Todos, la última temporada están yéndose o a Classic. Entonces, yo creo que hay que hacer algo ahí con ese criterio, ¿no? No podemos estar regando, eh, o sea, cortando el paso de, la, de culturismo para que luego la gente se vaya a Classic, no está fallando ahí. por eso digo que los criterios necesitan ajustarse un poco. Sí. Bueno, ahí también es, quizás sea que en amateur y en profesional los pesos, los límites son distintos. Entonces, una persona que entra en culturismo amateur da el peso en, en clase profesional. Claro, Entonces, ahí está, la madre, de, ahí está eh, la madre del cordero, porque esta semana nos han dado la turra con, no es que un físico clásico, es que un físico clásico debe ser así, por el tema de Madelman, pero, ¿en qué quedamos? Que lo de clásico lo de el peso, la línea, eh, es que son un poco al gusto del consumidor al final, ¿no? Sí. A ver, según los criterios de los jueces, que me parece muy bien, en, en uno de estos congresos que hicieron que explicaban los criterios, clásico es culturismo con límite de peso, se acabó, es culturismo <risa> exactamente igual. Que... Eh, exacto. Eso es, la, es que la gente se piensa que el clásico es otra cosa diferente. Y el no, clásico no. se sigue buscando el culturismo. Que luego, no. evidentemente, la línea puede ser más esbelta por la limitación del peso, pero yo no entiendo eso de ahora que el clásico debe ser algo diferente. No, no, pues, es culturismo. Es, es culturismo. Entonces, no entiendo muy bien los giros de timón que a veces, que a veces da. Y yo creo que con esto deberíamos ya meternos. Con uno de los temas de la semana, que ha sido lo demás, hermano. No, pero escucha, un momentito. Normalmente la gente siempre dice cuerpo, clásico, cuerpo bonito, a los cuerpos parecidos a los de Arnold y aquella época. Que aquello era culturismo, que no era clásico. Vamos a ver, que Arnold era un, un culturista. Parece que si tienes las piernas más finitas, las clavículas más anchas y la cintura más estrecha eres clásico. ¡Qué cojones! Si eres un tarugo de puta madre, pero das el peso, eres clásico y se acabó. <risa> Arnold, masivo. Claro, yo creo que la gente asocia clásico a la época de Lijane y Arnold, tal, pero que no, que no, que aquellos eran culturistas y ya está, que no tiene nada que ver. Es que es una cuestión de épocas, en esta época también estaba Franco Columbu. ¿Franco Columbo era clásico o no era clásico? Claro, sí, es que es, es a lo que vamos. ¿Ferrillo? Y bueno, para, para